Bueno gente, en esta ocasión vamos a ir a comprar pan a la tienda, a ver qué tal nos va Vamos por acá, es más o menos Tenemos que ir todo chévere, pues ¿no? Entonces, voy a comprar pan para poder comer con nuestro Quaker Y si se puede, con unos huevos fritos también el pan Aquí estoy comprando los panes para ir a la Jato y comer con el rico Quaker y bueno llegamos a la casa tomamos los panes acá el azúcar está el cuáquer pa ahí está el quaker bueno, eh, ya está hecho ya es listo para tomarlo y comer con los panes con huevo no tenemos los huevitos, vamos a hacer tortilla de huevo tenemos el potecito y tirar. no. Ya. Entonces de que se abre. Y ahora batir. Acá más rápido. Me pregunto. ahora bien esto. Tenemos la sartén, ya con el aceite. Y la hornilla prendida, claro. Demos la tortilla. Bien batida. Se si nos está olvidando de algo muy importante. Echarle la sal, ¿no? Al esto. Tortilla. Y ya pues bien batido. Ahora sí agarramos y como ya está caliente el lechón. por echarle del otro porque se vea... Salga... Ese salió un poco más pequeño que el otro. ¿Se me cuenta cómo crecer? a limpiar a tu poita poita piña de chaves, ver este paso por la próxima compra de piña si ¿no? Sí, hay de piña de cara va a de cara va a de cara va a de piña de cara de Aguántalo el desayuno. Me recomiendo que hagan esto en su desayuno. Más no adelante. Cualquier. Si ustedes video darle like, comentar, suscribirse al canal. Nos vemos, chao. Bueno, gente, me olvidaba en decirles que vayan a suscribirse al canal de mi amigo Alexis Gamboa. Está como luego mi estilo, su canal está así como luego mi estilo. Vayan a suscribirse a su canal. Comenten sus videos, denle like, también cuando se suscriban a su canal no se olviden de activar la campanita Y también sigan apoyándome acá en YouTube, síganme comentando los videos, síganme dando like Pues, voy a mandar saludos a las personas que tengan mente ahorita Saludos para Mauricio BC, saludos para Tigoista, saludos para Dayana Santos, a ver vamos a ver más por acá Saludos para Kira Lice, saludos para Per Salazar, saludos para Marlene Cuevas, saludos para Angelus EG. Saludos para Alexis Gamboa, mi hermano. Saludos, te he recomendado tu Saludos para Rafael Mayer, saludos para Diana Santos, saludos para Justin Villa, saludos para Juliano Mesa, saludos para Giacomo Pérez. Mi estimado que da, mi estimado, hay un clientito que me hizo una solicitud acá. Quiero variar por eso de acá.